Carolina y demás, ustedes sí, saben que ayer no no, no, no no tenía forma de salir al aire porque estuvimos trabajando o tratando desde la casa el tema de Luis Joa que finalmente perdió la batalla y murió Luis Joa, ni ícono comer del comercio franco-macorizano, una persona como un padre para nosotros. Y estuvimos muy afligidos por esta situación. Y ya el día de ayer se le dio sepultura. Había muerto alrededor de las nueve de la noche anterior. Y eso fue todo una odisea. No había forma de salud pública, nadie eh, algo terrible, que es lo que yo no comprendo cómo es que se en estos casos ¿qué parte Francis fue la que no le pudieron dar soporte de orientación o de logística? ¿qué no, es lo no, que no, refería no. Rafael Díaz? no, que había, que no había forma de un médico legista que pudiera dar, hacer levantamiento y y nada eh, 9 no lo pudo hacer, no pudo hacer nada nadie, pero finalmente pudimos sortear eh, que es lo que yo le digo a Yanyan, a veces uno dice, pues acá, pero aquí no hay nadie, y nadie sabe qué hacer, nadie no sabe ayudar. Eh, en, el, en los centros de salud nadie acepta. Una cosa increíble. Finalmente... A mano pelada, gracias a Franklin, la antigua que nos envió el ataúd. Pero después de ahí, y el doctor Román que se dispuso a, que, a hacer el levantamiento. Pasa su no? alma. ¿Cómo no? Sí, señor. Bueno. En paz. Francis, amigos, tenemos... Vamos nosotros en este momento a iniciar con el tema eh, central de debate. Como siempre, se trata la gente que esté bien pendiente ahí de los temas a tratar. Y eh, estaremos hablando del de rol de proconsumidor pro en estos días y eh, que pide a la gente que compre con prudencia y calma. En San Francisco de Macorís, largas filas se observan y las afueras de los supermercados. Eh, ...con calma y prudencia en este periodo de crisis que se vive en el país por el coronavirus. El cambio, En cambio, en el día de ayer eh, se pueden observar largas filas en las afueras de los supermercados de esta ciudad. Algunos de estos centros comerciales han establecido como norma obligatoria el uso de macarillas y guantes... ...para ingresar al mismo. Ahí está planteado el tema, el llamamiento de Proconsumidor... Eh, medidas que propiamente también los, los supermercados han tomado, ¿qué opinan ustedes de esto? Chacho Bueno, bueno, mira una, una. Yo, he por, yo le digo a la gente aunque dure un poquito más que trate de, de utilizar los servicios de delivery se sí. llamen que los supermercados le están dando el servicio, pero fíjate eh, de la forma en que yo veo que se está aglomerando la gente han creado una crisis muy muy alta mayor todavía lo mismo pasa en los bancos no hay escuchamos Francis parece que se escuchó bueno, eh, miren, hay una hay una cuestión acá con relación a este a este tema y es que siento que los eh, negocios de del gran calado como grandes supermercados que, que sí eh, bueno concluye tu, tu tema y entonces yo continúo con lo mío ¿qué te parece? No no, no eh, que definitivamente el, el consumo de nosotros Debe ser un consumo inteligente. Y si hay posibilidad de que usted llame para que le envíen por vía de delivery, es mejor para así no aglomerarse en los centros de, de, de comida. Bien. Eh, bueno, miren, este te compro eso del de uso inteligente de las mercancías, sobre todo lo que tenemos en la casa. Pienso que eso hay que verlo producto de la situación y administrarla. Pero con relación al tema de las compras y las filas, pienso que cada supermercado, cada negocio de todo este grande, donde se, se aglomera mucha gente, debe de establecer un mecanismo eficiente para que la gente eh, compre, porque la gente se desespera, comienzan a llegar, a meterse en el medio... Y, y lógicamente eso crea una situación de, como de, de desesperación en el sentido de que no va a alcanzar para mí, no voy a poder llevarme eh, lo que necesito, etcétera, etcétera. Pero si sí se organiza un mecanismo con tickets con alguien allá afuera eh, del mismo supermercado que le diga a la gente haga esto, haga aquello, haga lo otro, pues indudablemente que eso pudiera relajar un poco a la gente y entonces evitar que se junten, que se aglomeren, que vayan a la puerta así, a exigir o a pedir o a, a, o a buscar información. Todas esas cosas se pueden evitar si se organiza un sistema, un sistema de listado de lo que yo necesito con un número y ya usted lo pasa y se acabó. Sí, Amado. Muevas, muévase por ahí cuando cuando llegue su turno le van a entregar su mercancía lo van a llamar pero tiene que haber un mecanismo eficiente para que la gente acuda sin tener que aglomerarse sin ese problema que tenemos los dominicanos de que nos gusta pasar adelante de que no respetamos el turno del otro eso hay que evitarlo para poder eh, qué sé yo este, hacer un uh, compra y conseguir lo, las cosas necesarias sin mayores riesgos ni complicaciones. Cuando ustedes pueden ver, y ojalá Ángel, que pudieras repetir las imágenes que están, estaban colocando, de la gran cantidad de personas que en San Francisco y en todo el país salió ayer a comparar. Era inmensa la película. Pero ¿tú sabes por qué eran inmensas ayer, de manera específica? Bueno, pues porque a alguien se le ocurrió publicar en redes sociales que había toque de queda a las 24 horas del día, lo subieron a las redes sociales, un grupo de pacíficos, comenzó a compartir eso, y la el gente que hizo, trae, por la gente lo creyó, y entonces mira, mira el resultado ahí todo el mundo salió corriendo a comprar, dijeron bueno, van a cerrar 24 horas, déjame ir a sí. abastecer, y, y toda y, bueno, una gran cantidad miren eso, una gran cantidad de gente salió entonces abastecerse. ¿Por qué? Es Porque tenario, hay una intención, hay una intención de gente de desinformar, de decir lo que no es, de, de provocar el pánico. ¿Con qué objetivo? No lo sé. ¿Quiénes son? Tampoco lo sé. Y ojalá el gobierno siga investigando. Y ayer se dijo que se van a someter a la justicia a las personas que están haciendo publicaciones falsas. Aquí, aquí, aquí debe haber mucha gente empresa porque hay gente que está publicando información falsa. Cuando usted dice lo que no es, usted se está prestando a difundir una información que no es verdadera. Entonces usted debe estar presa. Y por eso nosotros nos decimos a la gente, por favor, no reciba como válido todo lo que usted ve en redes sociales. Vaya a, los, a las fuentes principales, por ejemplo, a Telenor. Vaya al fin diario, vaya al Diario Libre, vaya al periódico Hoy, verifique los noticieros, por ejemplo, mire este programa, mire los programas de Telenor, los noticieros a nivel nacional, mire eso, mire la cantidad de gente que estaba haciendo fila para comprar ayer, se si no les por venir, miren eso. Eso no se ha visto así, pero ayer, una cuestión de desesperación, de que la gente pensaba que, que había toque de queda 24 horas, pero lo que pasó. Porque se está provocando y hay la intención de desinformar, de poner a la gente loca. De poner a la gente loca. Y yo le digo a la gente, cálmense. Cálmense. Vamos a, a, a llevar esto en paz. Hay gente que se está poniendo loco, hay gente que está incluso mano de psicólogo. llamando psicólogos, psicólogo. Porque es tanta la carga de información verdadera sí, y venga, falsa que uno la aguanta y se está poniendo loco. Hay gente incluso que ya se han creado los síntomas. gente claro. que ni siquiera perro, ni se están creando los síntomas. De, hay gente que se ha imaginado claro, que le duele el pulmón claro, claro. o que le duele el espalda o claro. que ya tiene fiebre porque es tanta llamo, la claro, carga programa, de información negativa que estamos recibiendo que cualquiera se puede loco. Entonces, llamar al pueblo a la calma, decirle dentro, al pueblo cuéntemelo. que no se tiene toda la información y quiero sí, pedirle, sí, por estoy, favor, a programa, nuestros periodistas por favor, no todas las denuncias deben ser publicadas en los medios porque okay. se supone que nosotros como medio tenemos que investigar tenemos que investigar entonces no tome que esté en su casa y con un teléfono y hace una denuncia, es cierta esa denuncia pero inmediatamente se publique un medio de comunicación, le estamos dando la, la, la, la, la veracidad lo que tenemos que hacer es investigar hay una denuncia del hospital bueno, pues vamos ir al hospital? Hay una denuncia de, de, de Aguayo. Bueno, pues vamos ir Aguayo? Vamos a investigar. Pero no todo el que haga una denuncia de su casa o de Estados Unidos, que hay muchísima gente en Estados Unidos grabando videos y ganándolo para acá, haciendo denuncias de cosas que ni siquiera conoce o que alguien le contó. Entonces tenemos que ser más cuidadosos con todo esto que va no a suceder en la República Dominicana y en el mundo. Con eso concluyo. Bueno, va a, va a ser muy difícil está... evitar, eh... evitar el con, o tener el control de la gente con las libertades de opinión y de uso de redes. Eh, pero estimo que la, la sociedad está más que edificada. Pero hay una incertidumbre de amable y amables televidentes. Yo insisto, la incertidumbre ha sido creada producto de la misma autoridad. Llamen al 462, llamen a donde ustedes quieran y se dan, darán cuenta de que las comunicaciones que se tienen son muy simples. Para ellos no hay... O te dicen, váyase al, a, a la Madrid, es decir, Son informaciones que no ayudan en nada ni te dan una, una respuesta que, que te satisfaga. Y es lo que yo quiero que Jayan entienda, que, que aunque le han dado respuesta después de, de gritos a otros, no le están poniendo la atención. Aquí yo quisiera ver más acción de las autoridades, de que verdaderamente están bregando con una, un foco de infección muy especial que es San Francisco de Macorís. La y yo no creo que eso sea tan difícil, simplemente bueno. que se vean en las actividades la actitud de, lo, de las autoridades, de que se está la pensión. Buenos días Buen día. de unirme a la pena eh, la de las personas que, que tienen que han perdido la vida, en especial para los familiares de Hologla, que, que dolió mucho el no poder ¡Hm! sí visitarlo, darle un abrazo de solidaridad también. Sí, muchas verdad. gracias por su llamada, muchas gracias. Bueno, gracias. Mire, ante todo esto, eh, con el tema de la especulación, eh, el uso abusivo o de aprovecharse de manera abusiva ah, en un momento gusta. crítico que vive un país, en el caso de algunos comerciantes, eh, el aumento de, de la canasta básica, eh, la especulación. En el caso de las farmacéuticas, quienes han buscado elevar los precios de esos productos tan buscados en este momento por el COVID, esos, esos productos de protección, eh, de limpieza y demás. O sea, realmente no nos cabe en la mente cómo el, una parte del comercio busca aprovechar momentos de, tan precarios de necesidad de la ciudadanía. No es posible. Y ante todo esto, eh, ciertamente debo de, de resaltar y, y sabe, manifestar el, lo poco que estoy percibiendo, sintiendo que se está haciendo desde ProConsumidor, que es la organización de verdad de que no se abuse de los ciudadanos. Y en momentos como estos, quisiera ver un rol más activo de esta institución. Eh, desde que inicia el tema del coronavirus en República Dominicana hemos visto algunas eh, que otras eh, manifestaciones públicas de la institución eh, hace un día más o menos eh, sometieron a la justicia eh, eh, o van a someter a farmacias, centros farmacéuticos por eh, la especulación de los precios. Pero en el caso de los supermercados eh, no hemos visto eh, esta, esta movilidad, esta, este trabajo de supervisión que se suponen que deben de tener. Ustedes deben de recordar que en un momento entrevistamos al representante de Proconsumidor acá y, y ciertamente tal vez ellos no cuentan con, con el personal para la supervisión y demás, pero sentimos, eh, lo sentimos muy pasivo en la palabra. Tenemos en estos momentos que sabemos que se tiende a aprovechar los comerciantes, no todos, porque hay, hay algunos que son honestos. Quieren aprovechar la situación de demanda y desesperación que vive la ciudadanía. Debe de haber sanciones a quienes busquen aprovechar estos momentos, en quienes busquen especular, esconder los productos para entonces luego venderlos más caros por una supuesta escasez que creen ellos mismos. Y lo otro es con el tema de las redes sociales. Deben de, debe de haber, ya se dijo, ya se informó desde el gobierno, ...que habrán sanciones para quienes busquen desorientar y desinformar a la población... ...falseando informaciones, esto no es posible señores, no es posible que haya un grupito de gente... ...que se esté dando a la tarea de esto, de decir que hay para que hay toque 24 horas, de que van a cerrar el país... ...miren lo que aconteció en el distrito en el día de ayer, o sea, uh -huh. hay algo de desinformación... ...de poca coordinación en el caso del distrito en el día de ayer... Que se está dando esto causa un pánico y una alarma en la población y otra cosita más señores que nosotros acá no habla lo que están haciendo o lo que se han dado un grupo de jóvenes a la tarea de desafiar a, la, a las policías de que vengan que nosotros somos lo más fuerte que somos lo más duro que la policía esto que la policía aquello creo que las sanciones deben de ir mucho más allá de ponerlo a hacer largas a los muchachos o hacerlo entrar brindando a los recintos policiales, tienen a la, a la, a la Policía Nacional de Relajo perdiendo el tiempo, saliendo a buscar estos carajos a las velas, como dice Amado, saliendo a buscar estos carajos <risas> en todos los barrios, cuando debieran de estar haciendo otro trabajo. Tienen que ponerle una sanción mucho mayor a esos muchachos, pero consumidor, eh, tener una... Más, más activo en, en todo este proceso de supervisión. Eh, creo que esto es lo que podríamos señalar al respecto, que necesitamos hacer. ¿Algo más que señalar? No, sobre este tema no. Ok, bien. Bueno, nosotros vamos a recordar la pregunta del día, a los amigos televidentes. Bien interesante la pregunta del día. ¿Considera usted. Y la de Carta con que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales en mayo.